carecen de alma y no pertenecen a la especie humana. En prudencia, ingenio y todo género de virtudes y sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, como los monos a los hombres. Pero hoy nos acercaremos a la visión de lo que escribieron y se ha rescatado de la historia de los vencidos. Que son parte de nuestra identidad mestiza Entonces, entre la estructura del programa Hace siete años, por primera vez, se hizo el recital Que ya es una tradición con este nombre ¿Qué queríamos hacer? ¿América? ¿Y por qué América posible? Bueno, primero queríamos plantear una mirada hacia el pasado Una mirada histórica De dónde venimos, qué somos Queríamos, en países como el nuestro, tan, eh, que hay algunos en América que, que olvidó mucho las raíces indígenas, como hay otras donde hay una gran presencia, como Guatemala, o México, o Perú. Pero acá, eh, donde la, la antropología todavía le falta tanto investigar y estudiar quiénes, éramos, quiénes eran los habitantes de estas tierras, que eran llamadas abyayalab. Siglo XV, dicen aquellos relatos. Donde llegaban los españoles, todo quedaba desolado. Algunos van relumbrando, van infundiendo espanto. Son horrendos. Cuando empezaron a palpar los primeros objetos de oro, se les puso risueña la cara. Como si fueran monos levantaban el oro. Como unos cuerpos hambrientos ansiaban el oro. Este poema se llama Frontera. El pájaro es un ojo inverosímil que no conoce el límite del verde, ni sabe de utopías. Su corazón es canto y es semilla, y te presiento inmensa en el tañido del aire que ahora nos reúne en el cruel rojizo de las ranas y en el aire que se hace cuando nos abrazamos. <risa>